Hola chicas, buenas tardes Bienvenidos, bienvenida a Susurros del Papel Mira, hoy, hoy os cuento Ya tenemos cama, cama, pijama Ya tenemos cama, cama del pijama Un momento, vale. Que así yo creo que se va creo. Bueno pues va por lo menos una primera parte de troqueles mira me escribieron buenas tardes eh, a todo esto si no lo he dicho antes eh, me escribieron de cocorosa para hacer una colaboración eh, me daban eh, 24 dólares y de ahí y de donde ellos me habían dicho una dirección web tenía que ir mirar a, a lo que había y escoger unos troqueles. Los troqueles tenían un precio bajo, desde luego no, ni bajo ni alto, pero no, tampoco era una ganga. Estuve mirando todos los troqueles, pasé una mañana y parte de la tarde mirando los troqueles, apartando y tal. Pero vi que con 24 dólares más los gastos de envío, vamos, me pasaba con tres, dos troqueles que, que yo comprara. Entonces les dije que no hacía la colaboración, que lo sentía mucho, pero no porque yo ellos me daban unos troqueles dos o tres como máximo y yo de ahí tenía que poner mi tiempo mi trabajo, mi pegamento mis papeles, que de otra manera esos papeles los había pagado yo, los había comprado yo, y que de esos papeles yo los tenía pues para hacer encargos, para hacer un regalo, pero no para trabajar con sus troqueles, entonces me dejaron que, que pudiera coger, no llegaban los 50 dólares, pero con los gastos de envío también tenían que salir de ahí, pero bueno, ya podía coger un poco más, entonces eh, estuve mirando y cogí lo pongo aquí una foto de los que yo cogí, no había ningún sello todo eran troqueles, uno de cada y se los mandé, me dijeron que sí y gracias a Gema que me está cogiendo los paquetes pues me llegaron me llegó el paquete y le, ella le he dicho yo que cuando me llegue un paquete Que me lo abra, que me haga foto Y que me diga lo que es Total que me lo abrió Y cuando yo lo vi, pues descubrí Que me habían mandado lo que a ellos Le habían dado la gana No lo que yo había elegido Y por supuesto, esto no vale 50 dólares ni 48 ¿Veis? Entonces le escribí Y bueno, voy a enseñar los troqueles Mirad, esto Que es una caja para hacer Creo que una caja con orejita, ¿vale? Este, creo que este sí lo había pedido yo. Me mandaron este otro para hacer otro tipo de caja, que también lo había pedido. Me mandaron este, que en principio es para hacer un mueblecito como una especie de cajonera muy chiquitita este sí lo había seleccionado yo. Y después me mandaron este y este repetido. Yo había pedido creo que alrededor de ocho troqueles. Aquí hay tres y pon este cuatro. O sea que de lo que yo pedí, nada. ¿Ve? Aquí hay tres troqueles. Yo había pedido ocho. Que me lo estuve buscando. vale Había pedido ocho troqueles. Me han mandado tres y uno repetido. Que uno irá... Para el sorteo, para la caja del sorteo Ahí lo voy a estar ¿eh? Este sí lo pedí yo Entonces de los ocho troqueles me han mandado cuatro Y después me han mandado sellos Que yo no he pedido, yo no digo que sea feo Ni que sea benito, ahí no voy a entrar ¿eh? Pero me mandaron Este sello que me dicen que es regalo ¿Regalo de qué? Si no me han mandado la colaboración Que, yo te, que hemos acordado que teníamos Y entonces cuando le escribo Voy a sacar esto este es el sello, que yo no digo que sea ni feo ni bonito, pero yo no lo he pedido. Entonces le escribo, le digo que esto no es mi pedido, que esta no es mi colaboración, que se han equivocado y me mandan una fotografía fotografía, fotografía, fotografía. de un pedido que no es mío, ¿vale? donde pone que había dos de estos. Mentira, porque además yo antes de hacer el pedido le hice foto al pedido, o sea que... No es así. Entonces, le volví a escribir le dije que no era la primera colaboración que yo hacía, ¿vale? Y que no me quisieran hacerlo lo blanco-negro, que ese no era mi pedido. Que lo sentía mucho, pero es que no era mi pedido. Y entonces me dijeron que lo sentía mucho, pero es que a lo mejor debía de haber habido una... Que yo me había confundido. Entonces, os lo, os lo pongo, yo lo he traducido eh, con, el, con el traductor de Google y me dice que... Ay, ay, yo no sé qué, qué me dice, si es la que se ha equivocado soy yo o la que se han equivocado son ellos. Total, que me mandan, después de haber estado un día casi perdiendo. Voy a aquí, perdiendo el tiempo mirando, vale, su página porque iban a hacer una colaboración. Me pido ocho troqueles, ¿vale? Y me mandan, además para que entraran dentro del precio con los gastos de envío incluidos, y me mandan cuatro, porque yo este no lo cuento. Este yo no lo he pedido tampoco, me lo han mandado porque se lo han inventado. Así que hasta aquí llega mi colaboración con Cocorosa. Se acabó. He dicho que no colaboro más con ellos y este es el vídeo que voy a hacer con Cocorosa, porque le dije que si hablamos una cosa es para cumplirla. Si ellos me dejan que yo elija, que yo elija. A ver, en la página web que ellos me han dado y me han dicho que de ahí no me podía salir ¿vale? había había sello había troqueles, sí, sí, había de todo pero de ahí, ¿vale? que ponía novedades y yo le pido una cosa y ellos me mandan otra y encima me dicen ¿me quieren hacerlo blanco o negro? me están diciendo me mandan una foto de un pedido que no es mío y aparece esto y pone dos y le dije, no señora, menos más que cuando yo mandé el pedido le hice foto al pedido que se lo he mandado a ellos y le dije, no, ese no es mi pedido mi pedido es este, le mandé lo que yo había pedido entonces, claro, ante eso me dijeron que es que había habido una confusión. No sé si por parte... Yo para mí que dice que me he confundido yo. Y esto que me dicen que es de regalo. De regalo nada, porque si esto vale 40 dólares, yo desde luego, no sé, me lo pensaría. De verdad, ¿eh? Palabrita de niños de fútbol. Pues esta es mi colaboración con Cocorosa. Y ahora os voy a enseñar una mini comprita, muy chiquitita, que hice el otro día en Teddy. Voy a mirar si en Teddy hay escobilla para el retrete. Mirad que, por cierto, ya la he usado. ¿eh? Eh, ya tenían cositas de Halloween y compré estas pegatinas, muy chiquititas. ¿eh? Estas pegatinas, compré estas. También son pegatinas y vienen con un brillo plateado. Y compré estas que la, la usé el otro día. Esperaron. ¿Ves? Y, y ya por eso la, la metí toda en una bolsa porque vienen un embalaje muy extraño. A ver, no tengo que ver la María. Venía <ríe> por una escobilla. <ríe> Marillo, esto no lo había visto nunca. Teddy tiene cosas que yo no había visto nunca. Ahora me voy, ahora me voy a la parte del cuarto de baño. ¿Veis? mucho plástico, la verdad. Y son, bueno, están muy graciosas y llevan foil plateado. Vienen de todo, calabazas, monstruos, esqueletos, gatos negros, eh, de todo. Monstruitos, bueno, rana, <coughs> eh, Vienen de todo. Y cogí, pues... <coughs> No en todas, vienen los mismos, pero todas son muy parecidas, ¿eh? Y hay algunas hasta que se repite. ¿Veis? Por ejemplo, estas calaveras se repiten aquí, pero vienen de otra manera. Os lo enseño porque, mirad, eh, veis que ey, ya la he usado. A ver dónde... A ver... Um, si lo puedo... Mirad, ¿veis? Que son estas tres, pero puestas de una encima de otra y estas van en horizontal. Esto es un trabajito que yo hice con unos vasitos que a mí siempre me gusta hacerlo. Todavía le falta por ponerle por algún detalle y tal, ¿no? Ya la veréis en, en Instagram. Ese troquel es una colaboración con Panalisa. Entonces cogí esto que costaban a un euro, vale. Estas también, ¿eh? Estas esta venían así, tal cual. Lo que pasa es que yo la he sacado. Esta, ¿qué más? A ver que os enseño. Cogí esta bolsita porque la verdad es que no compré mucha cosa. Y esto me vale para guardar, para llevar a la playa y tal. A ver, este cogí. habían más cositas, mirad. Compré estos De uh, No sé, efímeras. Vale, que son de veranito, porque llevan de verano, viaje, no sé. Muy zen también. Estos que me costaron también un euro a ah, mirar de Halloween También cogí esto Que es para hacer Esto, y yo lo cogí Porque después me gusta quedarme con la idea ¿Vale? Y hacerlo yo Entonces yo hago esto, y después de aquí Pues yo saco también mi idea Está hecho de goma eva, ¿veis? Es goma eva y los ojos movibles Entonces voy a ver y, y para sacar idea Y cogí, mirad, esto, que ya que me iba la encontré A ver eh, En uno de los paneles pesan Pesa muchísimo porque yo creo que eso. Eh, la resina a mí no me pesa tanto. Son muy bonitas, ¿eh? Mira. Y son diferentes. ¿Ves? Mira qué mona. Son calabazas. De distintos colores y distintos tipos. Bueno, no quiero decir que no haya dos repetidas. Mira esta que chiquita. Esta, esta y esta. Esto es de Teddy. Esto costó $3.50. Pesan, yo no sé si esto es marmolina, creo que puede ser marmolina por el peso que tienen. Despintan, sueltan brillo porque llevan brillo, me parecen muy bonitas. Y traen, mira, 3 y 3, 6, 9, 12 y me parecen súper bonitas. Yo no sé, a mí me parece que me pasa. Mira, cogí estas calabazas, traen 12. Son súper bonitas, vale, en, vari, en varios colores, valen a 3,50 Y me parece que son de marmolina porque pesan un montón Yo creo que esto cae al suelo y parte O alguna resina, pero es que pesa mucho Sueltan brilli y mirad cómo tengo las manos de brilli brilli Y mirad, me parecen muy bonita a ver si la veis Me parecen muy bonita A ver si sí, ahí se ve mejor me parece muy bonita Y no hay dos iguales. No, no hay dos iguales. ¿Veis? No hay dos iguales. Y son muy monas. Para hacer un, un diorama o cualquier cosa así de Halloween me parecieron muy monas. Y cogí un paquetito. Y lo cogí porque pesaban y dije, bueno, pues si pesa pues lo mismo. Cogí de estos stickers que los tenía. ¿Veis? Que llevan el foil. Lo he usado. Y llevan el foil dorado. Lo veis ahí. El foil dorado, pues, cogí otro paquetito a un euro. También parece que es de cumpleaños, pero también valen para otoño y tal. Pues, cogí este. No sé, esto... Es que no sé si antes me he ido de cámara, ¿eh? Este, que os lo he enseñado antes. Y lo de Halloween, que no sé si... Es que, mira, estoy grabando con el móvil. Muy mal. Estoy grabando con el móvil fatal. Mmm... No me hago yo ya teniendo la cámara gran angular, me la he dejado allí por no traerme mucho peso y al final me parece que me voy a arrepentir. ¿Veis? Estos son los stickers que os digo, llevan foil plateado. ¿Veis? Lo voy a poner así, os perdonadme si no lo habéis visto a la primera. Era mi intención que sí que lo vierais, pero... ¿Veis? Y esto que os lo he dicho antes que son los murciélagos... Para copiarlo yo y hacerlo yo. Pues esto no tiene nada. toda es una manualidad de niños. ¿ves? Más chico, más grande. Pues esto. De Halloween. ¿Vale? ¿Esto cuánto me costó? Os lo digo. 2.50. Pues solamente cogí esto. Y la, bols la bolsita. Y después. Mirad. De los cajones. De los cajones de todo apelón. Cogí esta. Que aquí la tienen. A precio de oro, aunque se le haya caído una... esto se pega, ¿eh? Una piedrecita a mí me costaron 65 céntimos. Y cogí esta. Cogí esto para Pascua, que es el conejito metido en la maceta, que costaba 65 céntimos. Digo, bueno, pues para Pascua ya lo tengo. Valía un euro y me costó 65 céntimos. Esto es que viene sin cabeza ni nada. Así tal cual. Pero bueno, yo lo uso porque además me gustan mucho. Y mira, después encontré en los cajones desastres que le pregunté a la niña y me dijo, no, esto no, esto está a precio normal. Mira, esto, que me gustó para Halloween, ¿veis? Que yo no lo quiero para ponérmelo ni para nada, esto lo quiero. O sí, no lo sé, ya veremos. Eh, está hecho a base de, de tuerca, de ruedas dentadas. Mira, mira. A ver si lo podéis ver ahí. Voy a, a ver, ahí. Es que no veo, ahí. Son como cabezas de tornillo, ¿veis? Y me gustó, y me costó 2,50. Y es eh, como plástico, es de plástico, puro y duro. 2.50 pero me parecieron que estaba me pareció que está bien incluso para después a lo mejor lo puedes recortar y puede usar la, las tuercas me parece que es muy vamos muy llamativa en ese sentido y ya está nada más mira aquí está la factura y la bolsita que os digo que cogí pues como casi apenas había cogido nada pues digo bueno pues compra esta bolsita, que luego después suscríbete, a mí me va a venir bien dale a like entonces pues, manita arriba pues lo que tú <risa> que a fin de cuentas lo que tú compres, compres tú y lo pagues tú con dinero sí, sí, sí, sí. ni colaboraciones eh, eh. muchas veces allí ni pagando con dinero pero bueno, voy a coger este tarro porque voy a meter aquí las calabazas porque no quiero que se den golpe Mira, escucha ¿eh? ¿Veis? Yo creo que esto Resina no es Porque esto Esto es un pedrusco, parece una piedra ¿Veis? Entonces Las voy a meter aquí Y además porque suelta Brilli, brilli Purpurina Y cuanto menos purpurinas, Uy se caiga mejor veis y me parece muy mona la verdad es que como voy no sé cuándo subiré estas compras y supongo yo que a, cuando lo suba ya estaréis hartas de verlas pues nada chicas os dejo espero que os haya gustado todo Mira cómo llueve en la montaña yo y me dieron un código de descuento en en cocorosa que os lo pondré en la caja de información por si alguna quiere probar suerte y a la aventura chicas os deseo lo mejor cuidaros vienen muchísimas novedades que de verdad de verdad de verdad de verdad que tengo muchísima ilusión o haré un directo o explicaré todo en qué consiste qué voy a hacer todo todo todo y nada más si queréis nos vemos pronto. Un beso para todas y cuidaros. Chao. Ay, que me caigo. Ay, pues este es uno de los canapés con colchón que acaban de montar. O sea que el día no ha estado perdido. Es que lo iba a montar en esta pared, pero no han dicho el hombre. Esto es no una toma de televisión, así que no puedes poner la tele ahí porque entonces no va a ver la tele. Y ahí hay un enchufe donde se puede enchufar una luz y una mesita que en una mesita de noche. Así que, por unanimidad, creo que para allá debería de ir a la cama. Pero hasta que no venga el dueño y propietario de la cama y del cuarto, pues me lo han dejado aquí en medio. Qué bueno, que queda así como un poco, no sé, un poco vanguardista. Y ahora vamos para abajo. Aquí está not que ha estado siguiendo minuto a minuto el montaje de los canapés. No se pierde una. Se está levantando un poquito de aire, con lo cual quiere decir que viene nubes y que nos puede caer otro chaparrón. Bueno, esto sigue igual. Yo he sacado yo esta mesa... ¿Vale? Y ahora voy a enseñaros mi canapé. Este será mi cuarto y este es mi canapé que si os fijáis, yo lo he pedido un poquito más no, blanquito. ¿Ves? Mi colchón y mi canapé. Esta mañana he fregado el suelo y he fregado la ventana y los cristales. Y la ventana por fuera también que estaba comidita de mierda. Ahora está, vamos, que se puede comer. Hay que pintar la reja, ¿eh? Y bueno, así. Ah, lo que yo no me había dado cuenta, que por aquí hay algún hilito, ¿veis? De arañita, que ahora le daré con una escoba. Pero no le he dado porque estamos esperando al señor pintor. Y entonces... que va a pintar? Y entonces, pues, ¿para qué? Si lo van a pintar. Incluso yo creo que por aquí debe de haber algún espécimen. sí, señora. Ahí lo tenemos, una arañita roja. A ver... Que esa ni para YouTube, hija A ver, mira Ahí está Doña Tecla chin, chin. Esto pues luego pasaré eh, con un, La escoba Con un trapito blanco Y le daré que por lo menos esta noche yo pueda dormir aquí Con la tranquilidad de que esta señora No se le ocurra Compartir mi sangre ¡Ea! Pues estoy muy contenta, esto ya está limpito y aquí hay una nevera que hay que bajarla de aquí, pero la voz de ya. Esto es la toma telefónica, ¿vale? Y esto es mi armario, que está medio-medio también, porque claro, ¿veis? Está bueno, medio-medio, ahí, ah, colgado. Y pues estando esto limpio, esto también lo he limpiado esta mañana ¿vale? y ahora pues nada ¿qué será lo próximo? creo que lo próximo que entre una antena de televisión porque estoy aquí mordiéndome la uña que no sé qué ha pasado, el juego de trono y creo que lo próximo que entre va a ser pues más litera. de todas maneras mañana tenemos visita sorpresa y, y a ver, a ver esto es una santa cena que le ha puesto un cristal y el 3D tiene muchos chorretones ahí. Eso no me gusta. Bueno, pues creo que lo próximo serán los cuartos vuestros. Pero es que no dormía nada bien, ¿eh? Y entonces dije, lo pues primero una cama. Porque teniendo una cama donde plantar la cabeza, ya por lo menos pues, pues va a ser dormido. Parece que están las luces encendidas ahí, ¿eh? Del sol que ahora mismo entra por la ventana. Eh, porque entra por mi ventana, tú, na, na, na, na, si tú me quieres este día. ¡Pam, pam, pam! Bueno, pues tengo mucha ilusión. En dormir esta noche en un carapiés eh, con un colchillón nuevo. Y ahí que voy. Iba a ir a casa de Patri, pero creo que a las cuatro menos cuarto, como aparezca por allí, Patri me va a decir a comer a tu casa. Pero es que se acaban ahora mismo de marcha. Es que han venido muy tarde. ¿eh? Bueno, chicas, pues nada, os dejo. Mirad cómo tengo este cuarto. ¿eh? Este cuarto está. Toda la ropa esa. Qué bueno. Y ahora, mmm, yo he traído un montón de sábanas, pero sábanas para cama de 90. Incluso de 1.35, que hay una cama. Pero para, para, para 1.50, no. No tengo sábanas para esta cama. Pero me da lo mismo. Pongo una cortina, mira Pero esta noche duermo yo ahí Anda Anut, vámonos para afuera Corazón mío ¿Veis? Y ahora, pues nada Paro y voy a ver si Por lo menos un bocata y con una cervecita Me voy a tomar Que es un bocadillo de jamón Y luego, pues nos vemos A ver si hacemos algo más Besitos